Chicos, la jotineta lo no ha vuelto a hacer. Mirad lo que acabo de hacer. Literalmente me he salvado por un pelo. Pero tenemos sobres. Tenemos cositas. Vamos a ver qué sale, chat. Tenemos por aquí los dos jugadores. Las dos rajitas. Y nada, la jotineta tiene que sacar algo. Por favor, saca algo. potineta. Hostia, pues este es buen revulsivo, Valencia. No es mal revulsivo. Vale, siguiente. El presi. El presi de la jotineta para abrirlo. Presi, 3, 2, 1 Presi ¡Presi! ¡Sí, Presi! ¡Ahí está! ¡Presi! ¡El Presi la abierta! ¡Sí! El Presi de la botineta Nos ha sacado la correa De los mejores de la semana, creo Voy a ver lo que vale Pero sí, creo que es el mejor de la semana Prácticamente Prácticamente y es que yo este pavo, ¿por quién le meto? Vale, ahora mismo 43.000 monedas. Se firma Correiti. Se firma, se firma, se acepta, lo acepta. Presi lo acepta. Presi, muchas gracias. Te voy a dejar en tu sitio porque te has portado muy bien. Vale, pues después de este Correa, que la verdad viene bastante bien. Es un jugador muy bueno. Y ya os digo, si es que la, la carta de oro está rota, imaginaos este Correa. Vamos con los dos sobre finales. Que bueno, sobre jugadores únicos. Y luego sobre Jumbo de jugadores únicos. Vamos a darle, sobre de 100.000 y sobre de... Este no sé de cuánto es, pero bueno Ojo que pueden salir los nuevos Este no sé si camina, si panela, no sé lo que es ¿Francés? ¿Extremo derecho? No, otra vez no, vale, pero es transferible ¡Es transferible! Lo tenía ya, pero es transferible Chicos, Dembélé vale monedas Dembélé vale cosas Dembélé vale cosas, luego ya obviamente No hay nada, pero Dembélé son cosas Dembélé son cositas Vamos a ver cuánto vale Dembélé 69k, bueno Ha bajado bastante, hay que decirlo pero, pero se firma eh, Está ahora mismo por 69k Lo voy a poner a 67 Y poquito más Se firma, se firma Se firma A 67, 67k Lo ponemos y a venderse Dembele, tío, menos mal, menos mal Todo esto eh, vamos a guardarlo Tampoco necesito muchas más monedas Dios Hay cositas, último sobre Este tiene que ser el más tocho, el más tocho Vamos para allá Se abre... Camina, Panera, no lo sé Español, extremo izquierdo Madre mía, 84 y Arzabal Detrás no sé qué puede venir, la verdad Otro de Embele, imagina ya lo que faltaba Uff Un poco mierda, ¿no? Un poquito mierda, un poquitín mierda Yo creo, ¿eh? Un poquito mierda este sobre Pero bueno, ya hemos, hemos sacado bastantes cosas No me voy a quejar porque hemos sacado Muchas, pero que muchas cositas Descartamos esto por aquí y no veo nada, nada que pueda valer pasta, la verdad, no veo nada que pueda valer pasta. Así que sí, vamos con las notas del de equipo. Bueno chicos, este equipo sinceramente me lo he hecho porque me empezaron a salir cositas y al fin y al cabo pues dije, pues bueno. Eh, me lo cheto un poquito, pero ya os digo que este equipo no está nada, pero que nada mal, tenemos a Oblak en la portería, que dentro de nada se va a pirar, se va a pirar, ¿por quién? por un portero de la Premier, para darle química a Walker a Oblak, sinceramente, le voy a dar una nota de un 6, porque es un portero bueno, pero algunas han, se han colado y bueno, no, lo me ha gustado mucho. en los centrales tenemos a barán que Barán, la verdad bastante bien, para muchos balones, pero ya os digo que falta algo, ya os digo, hay defensas mucho mejores que varán lo recomiendo sí, es barato también, no muy caro vale 45 mil algo así vale ahora mismo y os renta bastante es un 8 de mes un 8 un 8 está bastante bien un 8 porque lo que tiene que hacer lo hace luego tenemos a Kundé, el perrillo Kundé. más o menos más o menos lo mismo que Barán lo que es que le voy a dar un 7.5 y medio porque no tiene ese corte de balón tan bueno como tiene Barán que corta todo corre un poco más pero sí que es verdad pues eso que no me mola del todo del todo mucho no sé bien pero ya os digo tenemos a robertson jugador que lo tenía para por dar química a Walker y eso, un cero no es, muy, no es bueno, no es bueno. Quien tenga a Robertson de verdad no sé qué está haciendo. Walker, un 10. Eh, Walker es un jugadorazo para varones. Ataca bastante bien. Para, para dar pases está bastante bien. Y eso, alto, alto. Muy bueno. El rendimiento que da es muy bueno, ¿vale? Bastante, pero lo recomiendo un montón. Pasamos con el centro del campo. Marco Llorente, Cartaza. Está bajando de precio. Recomiendo comprarlo ya. Sinceramente, Cartaza para empezar FIFA es que es... Brutal, mirad el ritmo, mirar la defensa El regate, el físico Es literalmente, eh, pues eso Muy bueno, muy bueno Vamos con que sigue, que es una carta que básicamente, pues eso Para pegar hostias, pam, pam, pam Mejor que zacaría para mí, muchísimo mejor Pero ya os digo, como es de la Santander, pues vale Vale más o menos lo mismo Entonces lo que os digo, muy bueno, muy, muy, muy bueno Y... y recomendable 100% Este se va a llevar una nota de un 7, que lo hacen de locos en el centro del campo Dembélé eh, sinceramente, si queréis tirar con Dembelé, No tiréis con él, o sea, me refiero 5 y 5, pero el problema es que no se nota La pierna mala, no la noto, nunca la he notado Y sinceramente, pues como nos ha este En este pack opening, lo que le voy a dar Va a ser un 7, pero porque Lo ha hecho bien, no lo ha hecho mal Pasamos con Lemar, una carta que me tocó que ahora mismo está 100k no sé si puede llegar a subir No sé cómo, cómo va la Atleti Pero sé que, pues, perdió Y no sé qué va a pasar Si sube, va a ser un jugadorazo Si se queda así, pues bueno Lo acabaré cambiando Ya que tengo 350k Y puedo permitirme otras cositas vender estrella La estrella del equipo No lo voy a cambiar Dentro de mucho tiempo A ver cuando me caduca Pero en principio 5 de la mala, 4 de Filigranas Las Filigranas parece que tiene 5 O sea, me refiero, no se nota eh, Regate 90 86 de tiro Y como le he puesto cazador Sube el tiro, sube el, el ritmo Y hace que este jugador sea brutal, es que es brutal. Y terminamos con Dan Yuma, que me está caducando, o sea, sinceramente, este, este chaval, pues me sirvió para los dos primeros Food Champions, pero ahora mismo se la quitan. Eh, no corre del todo, tiene 91, pero no corre del todo. Le tengo incluso subir el ritmo y el tiro, pero es que no lo noto. No, no noto que sea tan rápido como parece. Y ya veremos qué hacemos con él y la verdad es que me apetece bastante probar este Correa Ya que, como veis, 4 y 4, 87 de ritmo, 86 de tiro y 89 de regate Me parece muy bueno Pero ya os digo, de, de MD no sé si ponerlo porque tenemos a Dembélé Y la verdad que Dembélé es una cartaza Entonces no sé qué haré eh, Lo tengo interferible a Dembélé, entonces O uso a Correa, al fin y al cabo O no sé qué haré Pero ya os digo, tres jugadores de la Leti. Usted se puede jugar de delantero Se puede poner de delantero Ojo chicos, que cambiamos a Dan Yuma Creo que voy a cambiar a Dan Yuma Creo que lo voy a hacer porque ya os digo que es que este pavo es una locura y aparte me da la química mucho mejor. Entonces, voy a probar este Correa, voy a probarlo y os iré diciendo, me encanta porque son unos perfiles muy parecidos. Este Correa y este Bengeder, ya que son así bajitos, fuertes, eh, meten mucho gol. Y no sé cuál va a ser mejor, pero ya os digo, yo creo que a le superan bastante. Pero no, no sé, no sé, tendremos que verlo. Así que nada, chicos, os ha gustado el vídeo os dejo que le deis a like, que comentéis. Y arriba la potineta a ver si en el siguiente FUT Champions podemos hacer mejor. Soy muy cojo, de verdad, la pogotineta tiene que hacer más cosas. Os enseñaré qué cambios hago y lo subiré a YouTube. Así que no os preocupéis. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Dale like, comentad y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chicos. Adiós.